van a salir los 10 mejores tiempos, los cuales vamos a cronometrar eh, Marcel y mi persona, así que eso tómelo en cuenta, ya ustedes me imagino que han practicado, eh, que han estado viendo el mejor modo, el, los mejores caminos para acortar su tiempo en la programación, así que eso tómelo en cuenta chicos, nada de ponerse nerviosos, esto es algo que ya lo han hecho, ya lo han practicado, así que tranquilos. Buenos días. Eh, llegando el anglo. Listo, ya los vamos a, a, a validar. Un momento, gracias al anglo. Buenos días. Eh, llegando el anglo. Listo, ya los vamos a, a, a validar. Un momento, gracias al anglo. Disculpa, buenos días. Una pregunta. Sí, no, Sara. Eh, Cuando se digamos se reinicie la página, eh, ¿se puede, antes de como poner a, el cronómetro, abrir el mapa del laberinto y establecer digamos, las velocidades del de robot para que no salga como el predeterminado ya de la página? No, no, eso es apenas nosotros le demos la, la, el visto bueno de empezar. Ustedes tienen que configurar todo. Ahí lo único que está permitido es que aparezca solo el mapa. El resto lo, lo, lo que tú modifiques ahí es a, a, a partir del de tiempo que ustedes tienen de ejecución del programa. Vaya, vale, muchas gracias. Listo, entonces vamos a validar eh, del anglo, ya está Anglo Anglo, Anglo One. Presente, sí, presente. Presente. Presente con Anglo One. Los cuatro ya están listos. Listo, entonces, vamos a, a, a darle la primera entrada, por favor, a, a Bolívar Cohen, por favor. Eh, pues, Jorge nos va a hacer el conteo. Eh, bienvenido a, Por favor, comparte pantalla. También okay. eh, eh, se... Ven, que ven, es que que tarde? nos puedes regalar las instrucciones que debe tener cada equipo, por favor. Bueno, muy bien. Antes, tenemos las siguientes sugerencias para los participantes. Eh, para empezar, tienen que, cuando se, les to cuando se les llame, tienen que ingresar ya compartiendo la pantalla del VEX Code. Muy bien. Eh, cuando nosotros verifiquemos, tiene que estar totalmente limpia la pantalla. De todos modos, nosotros le vamos a pedir que refresquen la pantalla o que crean, que vayan a crear un nuevo proyecto, ¿no? Eso es para que no, eh, los, bueno, los demás participantes no piensen que hay algún tipo de trampa o demás, ¿no? Lo siguiente también, eh, al momento en que se les dé el conteo, y ustedes, bueno, se les va a preguntar primero si están listos, se va a realizar un conteo, y a partir de ese momento ya vamos a cronometrar el tiempo en el que ustedes van a programar, ¿no? Van a desarrollar su código para que el robot se mueva del punto 2A, eh, perdón, del 2 al A o viceversa, ¿no? Ya ustedes saben eh, cuál es el camino más corto, así que eso depende totalmente de ustedes. Recuerden que el, el robot que ustedes vayan a programar tiene que llenar completamente la casilla, ya sea la casilla 2 o la casilla A. Muy bien. Eh, eso por el momento. Ok. Muchas gracias. Gracias. Vale. ¿Lo, ¿Lo puede ver? Sí, se ve. Eh, por favor, si, si, si puedes refrescar la pantalla. Ya lo Eso, muy bien. Gracias. Y... Me pregunta, ¿se puede comenzar de, de eventos o tengo que morder o tiene que comenzar de director eh, está bien, está bien, ya, yo, yo te voy a preguntar si estás listo, ya tienes que tenerlo todo preparado, y voy a empezar el conteo. ¿Estás preparado, verdad? Eh, dale, pues, sí. Sí. sí. Ya. Al conteo de, a las perdón. tres. Perdón, tres. Perdón, ¿Ya? Perdón. ya. Tres. Dos. Un, un momento, un momento. Tal vez Marcel, si estás al pendiente, ¿verdad? Del cronómetro. Sí. Sí, perfecto, Jorge. Estábamos aquí en línea. Eh, atento a la cuenta regresiva. Gracias. Tres, dos, uno. Empieza. Ya. Entonces, ya. Listo. Ahí ya concluyó el los do, el punto, bueno, el trayecto del participante, ¿no? En sí. este caso el robot Axel. ¿Entresó? Sí. cuánto tiempo hizo? Los tiempos los estamos registrando internamente, así que ya se les va a, de ah, de a dar dale, cuando termine la dale. primera ronda, ¿ok? Dale, eh, dale. Los, por favor, se pueden hacer el llamado del siguiente participante. ¿Quién sigue? Eh, un momento, un momento, perdón, perdón, compañeros. Eh, me acaban de informar de que ahora vamos a dar los tiempos. Muy bien. Eh, el tiempo que tienes, Marcel, tal vez. ¿Cuál es el tiempo que has tenido del participante, del primer participante, Axe? ¿Se me escucha, Marcel? Hola, hola. Sí, ya. Sí. Gracias. Marcel, ¿eh, ¿cuál es el tiempo que tienes del primer participante? Eh, este Jorge, ¿podemos por favor repetir otra vez la, la competencia? No, tenemos que entregar el tiempo que realizó el primer participante, en este caso el robot Axi. En mi caso, yo tengo eh, 15 segundos, 15.6 segundos. Bueno, en estos momentos eh, acaba de repetir eh, nuestro primer participante del coloring del equipo Bolívar Coding. Estamos esperando al segundo, ¿cierto? UWU. Chicos de UW, ¿están pendientes, por favor, de compartir pantalla? Hola. Es que... Está muy pendientes de la señal de nuestro... Nuestro jurado Jorge, ¿cierto? Eh, le pregunta al participante si está preparado. Listo, está configurando su, su set inicial. Revisemos y nos damos cuenta que la configuración está normal, no hay ninguna modificación. ¿Listo? Entonces, a, a, tu, a tu cuenta, eh, estimado Jorge. Muchas gracias, Juan. Eh, a la cuenta de tres, dos, uno, listo, empieza. Bueno, empieza a programar nuestro amigo de Bolívar Coding. Bueno, eso fue demasiado rápido. Tiempo. Muy bien. Eh, recuerden que apenas concluya lo que es el trayecto, ya se les está cronometrando. De todos modos, yo les eh, comento, para este participante yo tengo 18 segundos, punto 6. 18.6. Eh, eh, Marcel, ¿cuál es tu tiempo? Disculpa. Veinticuatro. ¿Lo, lo, lo dejamos en 19, ¿les parece? Sí, sí, eh, se va a quedar el menor tiempo. Correcto. Muy bien, el siguiente participante, por favor. El siguiente participante del mismo equipo Bolívar Coding es el, el robot gamer. Gamer, ¿está presente por ahí para que comparta pantalla, por favor? Presente. Por favor, comparte pantalla. Eso. Ahí ven. Listo. Eh, refresca la pantalla, dale archivo nuevo y abre tu, tu patio de juegos, tu playground. Exactamente, muy bien. A la cuenta nuestro estimado Jorge estar muy pendientes Ahí iniciar la programación. Ok. Eh, bueno, tal vez eh, mi estimado eh, jurado, compañero Marcel, puede hacer el conteo. Perfecto, Jorge. A la cuenta, cuando diga cero, iniciamos la competencia. Tres, dos, uno, cero. Ahí lo completó nuestro amigo del Bolívar Coding El equipo Gamer ¿Cuánto tiempo tenemos jueces? El tiempo que tengo para este participante es 25.1 segundos Ven, eh, Por aquí 27.98 segundos Entonces, Entonces nos quedamos con el menor ¿Nos puedes repetir por favor cuál para, para que todos lo escuchemos? En el caso no. mío, vale 27.98 no, no, el menor el menor ah, el ah, menor okay. es 25.1 segundos listo, entonces nos quedamos con 25.1 segundos, gracias equipo Bolívar Coding eh, Robot Gamer el siguiente en la lista es paticas de perro por favor, presente está presente por ahí, por favor para que comparta nuestra pantalla paticas de perro me en la pantalla? Sí. Listo. Ok, gracias. ¿Estás preparado, no? Sí. Muy bien. Entonces, a mi conteo. Tres, dos, uno, Empieza. de codificar su algoritmo y ya está en ejecución va a llegar al punto 2 y termina ok, muy bien, felicidades al participante el tiempo que yo tengo es de 40 segundos punto 5 40.5 segundos en realidad de Marcel, ¿cuál es tu tiempo? bien, por aquí 40.08 segundos entonces nos quedamos con 40.5. Listo. Muchas gracias al equipo de Bolívar COVID con 40.5 segundos. Gracias al equipo de Bolívar. De Bolívar. Eh, el equipo paticas de perro, no encontraba el nombre, ¿cierto? Eh, por favor, podemos, eh, puede salir adelante con su equipo, y su robot Humberbot, el equipo Bolívar Coding también, Humberbot, por favor. Hola. Bienvenida, Clarisa. Sí. Comparte pantalla, por favor, Clarisa, para ver tu participación. Eh, por favor, Marcel, si puedes hacer el conteo. Espera, eh, espera, es que eh, llega la otra participante del equipo ya está subiendo. Entonces, ya, ya está, ya está. Hola, ahí se un a mí. Sí, casi, digamos. Eh, Ay, no. Ok, eh, bueno, recomendarles los siguientes compañeros, eh, para los siguientes, siguientes grupos que estén preparados por favor para, para hacer su participación, eh, que, se, que se esté preparando el grupo eh, Cotton del Club Robótico de Programación de Art del mismo modo Popito. en este orden por favor vayan de presentarse Marcel, por favor, el conteo. Perfecto, voy a iniciar el conteo entonces. Eh, participante, ¿está preparado? Sí. Bien, cuando diga cero, a la cuenta de 3, 2, 1, 0. Nuestro participante de Bolívar Coding comienza su codificación. Esto es cuestión de segundos, la diferencia de los ganadores... Es muy mínima, tenemos muy buenos tiempos en esta excelente participación y ya empieza a, a, a reproducir su algoritmo y ya está próximo a terminarlo y tiempo. Pues es, ¿Cuánto tiempo tenemos? Para este participante yo tengo 24.3 segundos. <risa> eh, en caso, 24.17 entonces nos Entonces, quedamos con tu tiempo, ¿cierto? Sí, nos quedamos con el tiempo de Marcel. Eh, ¿24.1 o 17, no? 24.1. Gracias, equipo eh, Humberbot. Eh, Me dicen por interno de Bolívar Coding ya llegó MS7. MS ¿Es verdad? ¿Está aquí en la sala? No está en la sala, ¿cierto? Bueno. Continuemos. Sí, sí, porque nosotros ya hemos llamado varias veces a lista y, y, y nos decía el profesor que no es que no le habíamos dado la palabra, pero no está efectivamente. Eh, procedemos a llamar a, de, al club JJ a nuestra participante Sara con el robot IQ2. ¿Ya se ve? Así es. Muy bien. Eh, participante, ¿estás preparada? Sí, señor. Muy bien. Eh, al conte a, a, a mi conteo, por favor. Tres, dos, uno, empieza. Empieza la codificación en el equipo JJ. Muy bien, excelente. Estamos viendo la ejecución y tiempo. Muy bien. Super. El tiempo que yo tengo para este participante es 27.7 segundos. Bien, por aquí tengo 26.83. Nos quedamos con 26.83. Muy bien, excelente, Club JJ, 26.7, ¿me confirma? Sí. Sí. 26. Efectivamente. Gracias a Sara por su participación. Eh, del equipo In -Call -Bot de Bucaramanga, por favor, comparte tu pantalla, Incallbot. Un momento, ya le compartimos. Listo, chicos, por favor, seamos muy eficientes con los tiempos para que no haya retrasos. Gracias, Incallbot. Eh, ya listos jueces démosle el tiempo de partida por favor por favor Marcel bien cuando diga cero tres 2, 1, cero y comienza desde Bucaramanga a codificar el algoritmo muy bien Muy bien, gracias al participante. El tiempo que yo tengo es de 29.35 segundos. Eh, yo por aquí registré 29.27. 29.27. Muy bien, 29.27. Nos quedamos con ese tiempo. 29.7, participante desde Bucaramanga. ¿26? No, 29.27. 29.7. Sí, punto punto 22 ah, Entonces 29.2, sí. efectivamente, gracias a, a nuestro participante de inge Colbot. Ahora se prepara nuestro siguiente participante del José Eusebio Caro con su robot Ray. Una pregunta. Una, ¿Una pregunta? Eh, ya se ve. Sí, se ve su pantalla. Gracias. Muy bien. ¿Estás preparada? Sí. Ok, a mi conteo, por favor, cuando llegue a cero. Sí. Uh -huh. Tres, dos, uno, cero. Listo. El robot Rey comienza su programación. Ah, está configurando su velocidad para que ande al 10.000 por hora. Vamos a ver si eso lo hace más rápido, por favor, al, apaguen sus micrófonos los que no están participando, Será. Listo, muy bien. El, mira el mapa, saca las variables, saca los bloques. Vamos a ver si se va por los ciclos, como lo han hecho todos. Sí, efectivamente se va por los ciclos y empieza su programación. Ay, Uy, my. desafortunadamente no lo alcanzó. Muy bien. Eh, el tiempo ben, para este participante. Déjame, déjame revisar un momento pues la, la pantalla otra vez eh, al, al participante. Uh -huh. Claro que sí. Ah, sí. Ah, ok. No, no, no. Quería verificar algo. ¿Sí? ¿Cuánto tiempo tenemos, jueces, por favor? El tiempo para este participante es de 59.74. Eh, yo registré 59.22. Repito, 59.22. Nos quedamos con ese tiempo. El 59.2 para todos los participantes, para, para que todos nos demos cuenta... 59.2. Muchas gracias al equipo Continuamos con eh, el robot Anglo con su primer equipo. Robot Color, ah, perdón, Anglo Color One. Anglo Color One, presente por favor, comparto pantalla. Sí, presente. Ya, comp presente, ya compartimos pantalla. Listo. Robot Anglo es de Neiva y estaban participando en otra... De las categorías del Robo Young y pues ya ya estamos acá con ellos, porque ya terminamos allá en la carrera de Bife 2. En estos momentos vamos a ver cómo se va su destreza en el laberinto. Listo, por favor, las instrucciones de archivo nuevo y refrescar pantalla. Listo. Eh, no, no hay nada. Listo. 3, 2, 1. A nuestro conteo, por favor. Es, espera, espera espera, espera. espera, espera. Espera un momento. Va a ser a nuestro conteo. Ah, ok. Tienen que refrescar. Okay. Tienen que refrescar. Por favor, si ¿sí pueden refrescar la pantalla nuevamente. Chicos, tomen en cuenta lo siguiente. Tiene que ser a nuestro conteo. Muy bien. ¿Está preparada la participante? Sí. Ok, entonces a mi conteo. Ah, cuando mi conteo llegue a cero, por favor. Tres, dos, uno, cero. Bueno, desde Neiva comienzan su codificación. Sabemos que estamos en el, la celebración del San Juanero, entonces esperamos que sea completa la celebración de parte de Anglo, el anglo-canadiense, ¿no? Y empieza su codificación, su desarrollo. Ah, no, perdón, no ha terminado. Sigue programando. Ah, no, sí, finalizó. Sí, sí, sí, finalizó. Sí, sí, sí, sí perdón. Se Muy bien. Para este participante es de 21.59 segundos. Marcel, ¿cuál es tu tiempo? Bien, eh, 21.55, repito, 21.55. Nos quedamos con el tiempo de Marcel, 21.5, 21.55. 21.5 para el robo Anglo One, ¿cierto? Seguimos con el 2, por favor. Puedes compartir la pantalla, del número 2, tan amable, del robot Anglo. Eh, qué pena, eh, es que nos, a nosotros nos contó un tiempo diferente y muy diferente, nos dio 19. Eh, tomen en cuenta lo siguiente, nosotros estamos cronometrando, por eso tenemos dos jurados y es lo que se ha colocado en el reglamento, eh, se tiene que acatar los tiempos que estamos eh, dictando los jurados. Muy bien. Okay, gracias. Gracias. Y por favor, el siguiente participante, el Rodanglo, 2, por favor. Ya se está conectando. Eh, eh, perdón, yo no soy ese robot, pero... pero preguntame eh, en la segunda ronda, digamos, ¿qué hago peor, peor que mi tiempo? ¿Que mi tiempo en la primera ronda? ¿Yo me quedo con el tiempo de la primera ronda o, o la segunda ronda? Eh, tomen en cuenta lo siguiente, compañeros. Eh, para la segunda ronda van a ingresar los 10 primeros mejores tiempos. Muy bien. Yo sé, yo sé, pero digamos que... ¿Que una persona pasa y hace y hace mejor tiempo en, en su primera ronda que, que su segunda? ¿Se queda con el tiempo de la primera ronda o de la segunda? Eh, los tiempos de la primera y de la segunda ronda son independientes. O sea, si tú pasas a los 10 primeros, vas a empezar desde cero, ¿no? Ahí ya se les va a tomar ah, en cuenta. Dale, dale, dale. dale, dale, dale. No, no va a perjudicar en nada tu tiempo, eso toma en cuenta. Dale, dale, dale, Gracias. Muy bien, para la participante, o el participante, ¿está preparado? No tiene el mapa. Estamos listos. Muy bien, a mi conteo, por favor, cuando llegue a cero. Está preparado, ¿verdad? Ya. Tres, dos, uno, cero. ¿Es el internet? No se le ve. Y empieza a programar. Muy bien, muy bien, excelente. Ya va a terminar y efectivamente termina. Gracias al Anglo 2 por su participación. ¿Cuánto tiempo tenemos, jueces? Para el participante yo tengo un minuto y siete segundos. Eh, yo registré un minuto siete segundos con dieciocho. Nos quedamos con tu tiempo, Marcelo. Un minuto con un segundo. Con diez segundos, perdón. No, con un siete minuto segundos. con siete. Con siete segundos. Con siete siete segundos, listo, muy bien. Eh, por favor, robo tres, por favor. Listo. Eh, por favor, tengo que refrescar la pantalla. Eh, estoy notando que están eh, presentando desde la, la misma cuenta. Tienen que hacerlo, por favor. listos muy bien, gracias Marcel, si ¿sí puedes hacer el conteo, por favor Que con gusto Jorge bien, ¿listo el participante? ¿me confirmo, sí. por favor? bien sí. cuando diga cero tres, 2, 1, cero y empieza la programación de nuestro eh, participantes del anglo canadiense vamos a ver cómo hace su diseño de programación bueno cuánto tiempo tenemos jueces eh, para este participante tengo 28.7 segundos. Yo registré 29.02. Repito, 29.02. Entonces me, nos quedamos con, el, con mi tiempo, ¿no? Que sería 28.7. El, el menor tiempo. ¿Me puedes confirmar, por favor? Para que quede... 28.7. 28.7. Muchas gracias. Para el equipo... Ángulo 3, por favor, el ángulo 4. Ángulo 4 está ahí presente. Muy bien, ¿el participante está preparado? Listo. Muy bien, a mi conteo, cuando llegue a cero, por favor. Tres, dos, uno, cero. Bueno, esa programación fue extremadamente rápida. Vamos a ver cómo es la ejecución. Parte de RoboDanglo. Y termina su participación. ¿Cuánto tiempo tenemos, jueces? El tiempo para esta participante es de 25.06. O 25. ¿Marcial? Yo registré 24.06. Punto 73, repito, 24.73. Muy bien, nos quedamos con tu tiempo, Marcel. 24.73, 24. 24.7, muy bien, excelente. Gracias a, a nuestro participante Robot Anglo. SignBot, por favor, eh, presente de San José de Guaviares. SignBot, que está muy animado ahí en el chat de la transmisión en Facebook. Sign por favor. Samuel. ¿Está Samuel Sánchez. Ah, uh. Muy bien, Marcel, si ¿sí puedes hacer el conteo. Ok. ¿Listo el participante? Bien, está listo. Perfecto. Cuando llegue a cero. Tres, dos, uno, cero. Y empieza la programación de parte de San José de Guaviare vamos a ver cómo les va y ya le da play vamos a ver cuánto tiempo se demora en su ejecución y muy bien el tiempo para este, este participante es de 27.25. Eh, yo registré 27.19. Repito, 27.19. Muy bien, nos quedamos con tiempo, Marcel. 27.19. 27.19 diecinueve muchas gracias. Seguimos con el siguiente equipo eh, de Team Robot MD de Ultron. ¿Me repites por favor el tiempo anterior? Disculpa. Muy bien, es 27.19. Listo, muy bien. De Team Robot MD, de Ultron, por favor. Tiene que refrescar la pantalla, por favor. Gracias. Ok, okay ¿al participante está preparado? Sí. Muy bien. A mi conteo, cuando llegue a cero. Bueno. Tres, dos, uno... 0 Yeah. Listo, acaba de terminar su participación de Steinbot. Muy bien. Perdón, el de sí. MD, perdón, MD, sí, de Ultron. Sí, sí. El tiempo que registré es de 37.8 segundos. Yo registré 37.34, repito, 37.34. Nos quedamos con tu tiempo, eh, Marcelo. 37.34. Muy bien, se prepara Kat también del mismo equipo MD. Eh, ¿están, ¿Están viendo mi pantalla? ¿Debe eh, Sí, sí, estás compartiendo. Por favor, eh, tienes que refrescar el BAT. Okay. Y Marcel, por favor, a tu conteo. Bien, por favor, ¿me confirma el participante? Eh, estoy listo. Bien. Cuando llegue a cero. Tres, dos... Uno cero. Bueno, nuestro equipo MD en su segundo participante, con su segundo participante, ya está codificando algoritmo para posteriormente ejecutarlo en estos momentos empezó listo vamos a ver vamos a ver efectivamente llega el punto final cuánto tiempo tenemos jueces muy bien eh, tengo registrado 36.7 segundos yo tengo registrado 37.14 repito 37.14 muy bien, entonces me, se, nos quedamos con mi tiempo. Sería 36.7 segundos. Listo, muchas gracias. Eh, seguimos con el participante Robex, de también el Team Robo, Robotic MD. Robex, por favor, comparte pantalla. Y salista Fauno de Tecnomayor. Bueno, me voy. en mi pantalla? Sí, sí, estás compartiendo. Bueno, chicos, antes de empezar, ahora sí me escuchan. Qué pena, tuve problemas con mi micrófono toda la mañana. Un saludito a, a Jorge, a Juan David y a Marcel. Y a todos los participantes, un saludo. Ahorita, después de que termine la ronda, hablamos. Bien, pues. Ok. Eh, gracias, Mr. Robot. preparados ¿Está preparado el participante? Sí, señor. Muy bien. A mi conteo, cuando llegue a cero, por favor. 3, 2, 1, 0. Listo, empieza el tiempo de este participante, Robex, del Team Robot MD, desde Bogotá. Vamos a ver cómo le va. Cada equipo tiene su forma de programar. Eh, nuestro participante en este momento lo va a hacer por ciclos. Vamos a ver cómo le va con su ejecución. Y efectivamente termina el tiempo. ¿Cuánto tiempo tenemos, jueces? Para este participante yo tengo registrado 45.6 segundos. Yo tengo registrado 45.36, repito, 45.36. Entonces nos quedamos con el tiempo de Marcel. 45.36. Siguiente, por favor. Tecnomayor con su robot Fauno, por favor, comparte pantalla. Eh, por favor, al participante tiene que refrescar la pantalla. Y... Por favor, si me ayudas, Marcel, con el conteo. Con gusto, Jorge. Bien. ¿Está listo el participante? Sí. Eh, ¿Puedes, por favor, correr el playground para la izquierda, por favor, y colocarlo un poco...? ¿Ah? Es que... Ok. Bien, a la, cuando llegue a cero. Tres, dos, uno, cero. Y empieza el, el equipo fauno de Tecnomayor. Vamos a ver cómo va su ejecución. Tiempo registrado para este participante eh, es de 22.92 segundos. Eh, yo registré 22.97, repito, 22.97. Muy bien, entonces nos quedamos con mi tiempo, es 22.92. Listo, 22.9, muy bien equipos. Así llegamos a nuestra primera ronda, a finalizar nuestra primera ronda. En un momento les definiremos quiénes fueron los primeros en eh, pasar a la siguiente ronda. ¿Listo? Denos unos minutos. ¿Puedes, por favor, revisar? Claro que sí. Eh, mientras tanto, creo que Mister Roboto tenía algunas palabras para darles a los participantes, si es que está ahí presente. Claro que sí. Bueno, vamos a prender cámara para que nos vean. Primero que todo, un saludo a todos los equipos. Muchísimas gracias por estar aquí. Pedimos disculpas. Yo entré cuando iba a empezar el primer participante porque estamos terminando Biped Race y esto empezó un poquito eh, temprano. Teníamos ahí una dificultad con uno de los equipos que había dicho... Bueno, fue una confusión lo que pasó con el equipo MS7 que nunca se conectó. Recordemos que a pesar de que si se empieza un poquito más temprano la competencia, pues siempre se da el tiempo de la reunión. Y si se entra durante ese tiempo, si alcanzan a entrar, no hay penalización. ¿Cuándo hay penalización? Cuando entran después de la hora acordada. ¿Listo? O sea, en este caso la hora acordada era de 10 a 12. Si ya entran a este momento, si sí hay penalización, si no están en la reunión principal. Pero digamos que no entran a la reunión principal. Empezó el reto 10, 15 minutos antes pero todavía está dentro del tiempo de la reunión, si sí, entran, pues no hay penalización. Eso fue como un malentendido que tuvo el participante, no entró para hacer la aclaración al respecto. Queda decir que muchísimas gracias a todos los equipos participantes. Recordemos que esta modalidad en Coloring, por tener tantos equipos inscritos, a pesar de que varios no llegaron, eso ya se nos sale de las manos, se inscriben, nosotros premiamos según los equipos inscritos, eh, en ese caso, los equipos, eh, los equipos inscritos eh, que llegaron, ya participaron, tuvieron la primera ronda y ahí iban a participar los primeros ocho. Creo que hay una pregunta de Sara, a ver, Sara, cuenta. Perdón, no. Pues, sin ah, ah, bueno, pensé que tenías preguntas, listo, no hay problema. Eh, entonces, les recordamos eso, listo, ya tenemos los ocho, entonces nos, me gustaría recordemos vamos a decir los ocho que clasifican la segunda ronda esta segunda ronda es definitiva o sea no cuenta el tiempo de, de la primera simplemente cuenta el tiempo de la segunda eh, son ocho, son disculpa, ocho disculpa, sí. eh, mil disculpas creo que ha habido una confusión eh, son ocho las personas que van a clasificar por, por no reglamento por reglamento son ocho listo ha sido eh, bueno ha eh, sido un error mío bueno, les voy, les voy, les voy, les voy a, a aclarar algo que está por reglamento, ¿listo? Por reglamento. En el reto Colorín, si tenemos más de 20 participantes inscritos, se hace de la siguiente forma. Una primera ronda que la hacen todos los equipos. De ahí pasan los mejores ocho a la segunda ronda, que es final y definitiva. Solo se hacen tres rondas cuando son Menos de 10 equipos, eso está por reglamento. Listo, si sí, hay de pronto un problema de comunicación, de pronto en la reunión, no antes, pero por reglamento está así, para que quedemos eso muy claro. Ok, Science tiene una pregunta. No, ya la respondí, creí que eran, pues habían dicho que eran 10, y pues pensábamos que eran tres rondas, entonces un estudiante se quedaría sin participar. No, es, es por, regla, por reglamento, es así. Listo, si sí, revisamos el reglamento. Eh, ahí está en el reglamento muy claro que es cuando hay 20 participantes en coloring, lo que pasa es que en otros retos cuando hay 20 pasan los mejores 10, en coloring pasan es 8 listo, de pronto ahí pudo haber ido la confusión, porque en otros retos fue así, con 8, con 10 perdón, pero en coloring es 8 que pasan a la segunda ronda y son solo dos rondas, listo, eso se maneja así desde el Road to the Style, así se ha manejado todo el año, eh, solo se hacen las Do, dos rondas, nunca son tres en colorín las dos rondas se hacen cuando eh, tenemos diez o menos equipos, ¿listo? Sí, es una recomendación que nos dio la participante que, que deberíamos eh, incluir que en esta categoría solo pueden participar dos estudiantes y no abrirlo a tres para que no haya un, un, uno que se quede solo, sino que en el, en el, en el formulario pues, se podían registrar tres niños para esta categoría, entonces es como la la salvedad que hace ella para unas próximas ediciones, ¿listo? No, ahí, ahí lo que se hace es, o sea, siempre puede hasta tres. Si ustedes desean, eh, eh, o sea, lo que han hecho varios equipos es que se inscriben eh, por separado, o sea, eso ya depende de cómo lo quieran hacer. Pero, o sea, siempre para todas las categorías podemos tener hasta tres, ¿listo? Eh, normalmente siempre maneja el robot, es el que lo hace mejor, o sea, ya eso ya depende del ya manejo interno de los equipos, ¿listo? Bueno, yo creo que no siendo más, eh, Jorge, si nos indicas entonces, ¿cuál, ¿cuáles son los equipos, los ocho que clasificaron? Empecemos desde el octavo, por favor. Claro que sí, eh, bueno, antes de dictar los, los ocho que han eh, podido clasificar, les pido disculpas a todos los participantes, ha sido una, un error mío, una confusión, son ocho personas las que van a clasificar, no diez. Muy bien. Entonces, eh, con el octavo puesto, con un tiempo de 26.7 segundos, está el, el robot IQ2 del Club JJ. Muy bien. Entonces, clasifica la segunda ronda. En el séptimo puesto, con un tiempo de 25.1 segundos, el robot Gamers del Bolívar, Bolívar Coding. Muchas muy gracias. Súper. Felicidades, chicos. Eh, para el sexto, sexto puesto, con un tiempo de 24.7, eh, el robot Anglo Color 4, del robot Anglo, muy bien, del equipo robot Anglo. Para el quinto puesto, con un tiempo de 24.1 segundos, el robot Humberbot del Bolívar coding, coding del equipo Bolívar Coding eh, con, en el puesto número 4 con un tiempo de 22.9 el robot Fauno de Tecno Mayor continuamos con el puesto punto 3 eh, con un tiempo de 21.5 el robot Anglo Color One eh, de robot Anglo, del equipo robot Anglo. En el puesto número 2, con un tiempo de 18.6, el robot UWU de Bolívar Coding. Y en el puesto número 1, con un tiempo de 15.6 segundos, el robot AXE de Bolívar Coding. Esos son los ocho equipos que han clasificado a la siguiente ronda. Listo. Ahí dejamos de compartir, eh, simplemente para que fuera muy transparente, así es como nosotros llevamos el, el resultado. Ustedes ven que automáticamente nos aparecen en verde los equipos que clasifican. Entonces, en el, vamos en el mismo orden, por eso no cambiamos el orden, porque vamos en ese mismo orden. Entonces, en este caso, eh, por ejemplo, el, el que sigue para que se prepare es el, el equipo eh, Axe, que fue el primero que hizo la ronda. Entonces, vamos en ese orden. Eh, simplemente voy a decir el orden en que van a ir esta, estas ocho. Listo, y ahí me, me confirman los jueces. Sería eh, va Bolívar Coding axe Bolívar Coding Ubu, sigue Bolívar Coding Gamers, luego a Bolívar Coding Humberbot, luego a Club q 2 luego sí, ya, ya. a Robot Anglo, Anglo Anglo Color One, luego sí, ya, ya. a Robot Anglo Anglo, Anglo, sí. Anglo sí. Color Four, sí, y por último Tecno Mayor Cuatro. Entonces, los dejo jueces. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Mr. Roboto. Muy bien. Entonces, ya vamos a dar inicio a la segunda ronda. Espera, Jorge, es que hay un profesor que está sí. levantando la mano. Claro que sí. ¿Tiene alguna Creo pregunta? Que es Sebastián, profesor Sebastián. Parece que no, se arrepintió. Eh, bueno, antes, antes de empezar con la segunda ronda, quiero saber si tienen alguna pregunta, para no interrumpir la participación de los competidores. ¿Está todo listo, no? ¿Todo claro? Muy bien, Santiago, ¿tienes alguna pregunta? Sí, eh, entonces en esta ronda, ¿puede participar otra persona del mismo grupo? Si esta persona está inscrita en tu equipo, obviamente puede participar. ¿Sí? Muy bueno, claro. muchas es gracias. Típica, obviamente, así que tomen en cuenta eso. Gracias. Ok, entonces vamos a dar inicio a la segunda ronda. Por favor, el equipo, el equipo de Bolívar Coding con su robot Axi, Se puede compartir Ay. nuevamente. Ah. ¿Ya se mi pantalla? Sí. Muy bien. ¿Está preparado el participante? Si sí, puedes coger sí. un poquito el, el playground a la izquierda, por favor. Ok. Super. Gracias. Muy bien. ¿Estás preparado, verdad? Sí. Ok. A mi conteo. Cuando llegue a cero, por favor. 3, 2, 1, cero. Y empieza la programación. Para los que se acaban de conectar a nuestro en vivo, estamos en la segunda ronda del laberinto o coloring, como lo llamamos aquí en Roboyán, Colombia. En su edición, centro sur. Y termina su participación el equipo de Bolívar Coding con su primer robot. Muy bien. El tiempo para este participante eh, que tengo registrado es de 28 segundos. Eh, yo registré 26.64. 26.64. 26.64. En este caso nos quedamos con el tiempo menor. 26.64 Muy bien Ahí está nuestro segundo participante También de Bolívar Coding Ugu, Udu ¿Cómo, cómo es que se llama? Ugu, Ugu, por Ugu. favor Ugu. Ugu, por favor, comparte pantalla Ok, antes de con continuar No, recomendaciones nuevamente los, los robots tienen que tapar Completamente los círculos, por favor Muy bien, eso estamos verificando En cada participación eh, Marcel, si ¿sí puedes ayudarme con el conteo Por favor eh, Con gusto, Jorge Bien, ¿listo el participante? Por favor, ¿me confirma? Eh, sí, pero que es que se me seleccionó esto y no me... No sé. Ok, si presenta problema, recargue nuevamente la, la página uh -huh. y nos avisa cuando esté listo. No, uh -huh. listo. Ok, ¿listo? Listo. Bien. Cuando llegue a cero... Tres, dos... Uno, cero. Muy bien. El tiempo que registré para este participante es de 22.48. Eh, bien, yo registré 22.79. Repito, 22.79. 22.49. ¿Ah? Muy bien. Entonces, eh, por favor, les pedimos a los participantes que 19, 19. desactiven sus cámaras, y desactiven sus micrófonos, por favor. El tiempo que tengo para este participante es de 22.48. Entonces, nos quedamos con ese tiempo, ¿no? Listo, 22.4 para... Que todo quede muy claro, ¿cierto? Gracias, Jorge. Tenemos ahora la participación de Gamer, ¿cierto? Nuestro tercer equipo de Bolivar Coding. Así es. Muy bien. Eh, por favor, al participante, si ¿sí puede refrescar. Ah, ya lo hizo, muy bien. Muy bien, ¿el participante está listo? ¿Me confirma? Hola, hola, ¿se me escucha? Se le escucha. Eh, gracias. Por es favor, claro el participante... Sí. Ok. Eh, por favor, si en lo posible traten de activar sus micrófonos para confirmar. Muy bien, a mi conteo, cuando llegue a cero. Tres... 2, 1, empieza, cero. Empieza su programación Gamer de parte de Bolívar Coding desde Cali. Vamos a ver cómo va su participación. Estamos en la segunda ronda de Robo Young Colombia. Muy decisivo esto, está muy reñido porque los tiempos están muy cercanos. Vamos a ver cómo nos va. Listo. Muy bien. Tiempo ¿Cuánto tiempo tengo? tenemos? Para este participante yo tengo el tiempo de 41.4. Yo registré 42.15. Repito, 42.15. Muy bien. Entonces nos quedamos con mi tiempo. 41.4. Listo. Muy bien. Gracias. Carlos, gracias equipo. Ahora seguimos. Humberbot. Hola. Hola. Listo, te escuchamos. Gracias. Eh, pon el playground, por favor. Muy bien. Muy pendiente a las indicaciones del juez, por favor eh, Marcel, por favor, si puedes eh, Con gusto Pueden por favor correr el playground para la izquierda Bien, eh, por favor me confirma que el equipo esté preparado. Sí, estamos listos. Excelente. Bien, cuando llegue a cero, 3, 2, 1, 0. Muy bien, el tiempo que tengo registrado para este participante es de 23.9 segundos. Yo registré 24.43, repito, 24.43. En este caso nos quedamos con mi tiempo, que sería 23.9 Por favor, el siguiente participante. El siguiente participante es J, el club JJIQ2. Eh, Sara, por favor. ¿Ya ves mi pantalla? Sí, sí, se está compartiendo tu pantalla. Muy bien. Ok, ¿estás preparada? Sí, señor. Muy bien. Entonces, a mi conteo, por favor, cuando llegue a cero: 3, 2, 1, 0. Uy, muy rápido, muy bien, excelente a uh, Sara del Club JJ. ¿Cuánto tiempo muy tenemos? Bien. El tiempo registrado para este, esta participante tengo eh, 27.1 segundos. Yo registré 26.80, repito, 26.80. En este caso nos quedamos con tu tiempo: 26.8. Muchas gracias por tu participación. Seguimos con Robot Anglo, el Robot Anglo One, por favor. Listos. Marcel, por favor, si, si puedes ayudar. Bien, por favor. gracias. Bien, ¿preparado el participante? Sí. Bien, cuando llegue a cero. Tres, dos, uno, cero. Y empieza su participación desde el ángulo. Vamos a ver cómo nos va. Muy bien, el tiempo para esta participante es de 21.7 segundos. ¿Cuánto tenemos? ¿Tiempo? ¿El otro juez, por favor? Sí, 22.12, repito, 22.12. Pues es, ponemos el tiempo de forma temporal, digan qué tiempo y vamos a hacer una, una revisión. Listo, que sí, hay un reclamo, entonces vamos a ver por bar eh, una revisióncita, a ver si se repite, un segundo. Muy bien, ¿21 qué? En mi caso es 21.7 21. segundos. Vamos a revisar el bar. Chicos, repetimos la ronda del de robot de Robot Anglo, por favor. Tenía velocidad preestablecida. Recuerden que tienen que hacer refrescar pantalla, abrir proyecto nuevo para que eso no pase. Listo, se repite, por favor. Se borra el tiempo y se repite. Ok, listo. Ya estamos bueno, no se... es el Estamos listos. Muy bien. A mi conteo, por favor. Cuando llegue a cero. 3 2 1 0 Muy bien. Para el participante, yo tengo registrado 22.5 segundos. Yo registré 22.17. Repito, 22.17. Nos quedamos con tu tiempo, Marcelo. Muy bien, 22.7, muchas gracias a los jueces, muchas gracias al equipo. Una, una corrección, eh, Juan, 22.17, dijo Marcel. Ah, ok. Sería 22.1. Eh, Robot Anglo4, por favor. por favor, tienes que poner nuevo proyecto tienes el tenías el la velocidad preestablecida puedes poner la velocidad en, en 50 como normalmente es por favor no, no, no, no puede estar con nada cambiado gracias muy bien eh por favor, eh, Marcel, si puedes hacer el conteo. Perfecto. Por favor, ¿está preparado el participante? Sí, preparado. Bien, cuando llegue a cero. Tres, dos, uno, cero. Se Empieza Robot Anglo 4 a programar, le va a dar play y comienza su ejecución del algoritmo desarrollado. Vamos a ver. Y finalmente termina. ¿Cuánto tiempo tenemos, jueces? El tiempo que tengo registrado es de 26.9. Yo tengo registrado 27.03, repito, 27.03. Puede ser, pero van haciendo eso, simplemente recordarles, creo que nos vamos con el tiempo de Jorge, ¿cierto? Era 26.9. Qué pena, Jorge. <risa> bueno, eh, recordarle a los equipos, vean, cuando se presentan situaciones que de pronto nos toca repetir rondas y eso nos lo dejan saber de una forma respetuosa y nosotros hacemos las correcciones del caso comentarios como los que pusieron en el chat eh, sobran listo, entonces ahí al participante que lo puso, esos comentarios sobran chicos, porque eh, ante todo el respeto y la sana competencia listo, hay veces que pasan las cosas ellos, refrescar, ellos pusieron proyecto nuevo pero no se les actualizó al, a, a que fuera por defecto a 50 listo lo hacemos manualmente, no hay problema. Entonces esos tipos de comentarios sobre y para mantener una sana convivencia en esto que ya estamos terminando esta segunda ronda. ¿Listo? Muy bien, eh, si puede continuar el siguiente grupo, por favor? Se prepara, por favor, el equipo de Tecnomayor Fauno. Y con este equipo terminamos, ¿no? Así es, terminamos la ronda, ¿no?, con este grupo. Eh, el grupo, por favor. Disculpa, ¿cuál sigue? Pauno, de Tecnomayor, Mayor. No está, equipo está. De Muy bien, si ¿sí puede refrescar la pantalla, por favor. Pones, por favor, compartir pantalla completa, no solo la pestaña, pantalla completa, por Y, le, le, y voy haciendo aquí un paréntesis, le voy a decir a los equipos, vean todo este tipo de cosas no es porque uno desconfíe de los equipos, o sea, nosotros tratamos de darle eh, a ustedes toda la confianza del mundo, pero nos ha pasado hay situaciones en ruido de nos pasó que un equipo estaba usando un escritorio remoto, entonces no sabíamos quién estaba programando, o sea, son cosas que se nos han presentado y por eso, en la medida de lo posible, cuando nos damos cuenta de cositas, tratamos de enfrentarlas. A veces se nos pasan una o dos, ¿qué pasa? Se nos van a pasar cositas para que sepan, pero, de, de nuevo, con el mejor te los tratos, de forma respetuosa no lo dicen y nosotros tratamos de, de ser muy diligentes con eso. Entonces ahí les dejo, Jorge. Ok, muchas gracias. ¿El participante está listo? Sí. Muy bien. Eh, a mi conteo, por favor, cuando llegue a cero. Tres, dos, uno, cero. Empieza Fauno a programar. Y termina, jueces, ¿cuánto tiempo tenemos? El tiempo que yo tengo registrado es de 22.7 segundos. Yo tengo registrado 22.68, 22.68. Nos quedamos con tiempo, Marcel. 22.6 en este caso. Muy bien, con esta participación concluimos la segunda ronda. Para lo cual eh, tenemos a los tres finalistas. Que llegarían a ser, en primer lugar, con 22.1 segundos, el robot Anglo Color One del Team el Robot Anglo. Muy bien, muchas felicidades. Para el segundo para el segundo puesto, con 22.4 segundos, eh, el robot hubo de Bolívar Coding. Muy bien. Y el tercer puesto lo tenemos con el, lo que es 22.6 segundos, el robot Fauno del equipo Tecnomayor. Así concluimos lo que es eh, Colorín y pues les felicitamos a todos los finalistas, de, bueno, en sí a todos los participantes por su participación. Bueno, muchísimas gracias Jorge. Jorge. Aquí voy a prender la cámara para pegar un saludito a todos. Eh, Marcel, unas palabritas. Bien, este, muy contento pues de haber participado como jurado en este evento. De verdad que felicito a todos los equipos por el esfuerzo que han hecho. Recuerden que eh, todas esas horas de trabajo con nuestros profesores en el aula, en nuestra casa, a veces se resumen en unos pocos segundos, ¿no? pero fue el proceso de, de análisis, de reflexión, de buscar siempre la forma de optimizar y recuerden que en estas competencias pues la idea es la participación, ¿no? y que de alguna forma u otra pues esto nos deja un gran aprendizaje para futuros eventos y el trabajo en equipo. Eh, felicitaciones a todos los profesores, a todos los maestros que pues, apoyaron a sus muchachos para que realmente eh, pudieran estar el día de hoy acá y bueno mis más sinceras felicitaciones para todos. Bueno, y ya, yo creo que ya, Jorge, muchísimas gracias. Vea, una invitación muy especial. Eh, ustedes recuerden que tenemos Robo ya en Venezuela, 27 de junio, eh, que va a ser en Venezuela. Y a Bolivia lo tenemos en agosto. agosto. agosto. En, en agosto. Entonces, muchas gracias a ustedes por estar ahí presente Juan. ahorita ya para, para ir cerrando. Ah, bueno, y los equipos, vamos a abrir de los equipos, ¿no, Juan? Sí, pues vamos a, a darle la palabra a ellos antes de yo dar las palabras finales. Listo, entonces hablamos Hazlo, por el por micrófono favor. a la gente de Tecnomayor primero, que fue el tercer lugar. Vamos con el tercer lugar primero, Tecnomayor. Sí, señor. Bueno, cuéntenos, tercer lugar. ¿Cómo lo vieron? Y lo, y, lo, y lo lograron en esa, en esa ronda, o sea, fue eh, pues, su mejor tiempo, pues hicieron muy buen tiempo ahí. Pues difícil, es como un poquito complicado. Yo estoy con mi compañera aquí desde la casa, y es un poquito complicado como, digamos, mientras pasaban los demás equipos, nosotras íbamos practicando claro. la estrategia, y el promedio de tiempo era muchísimo menor a lo que de, al final, era como de 20-21 pero digamos que como tal los nervios, la, como la presión, pues uno tiembla mucho y, y pues, pues lo importante es aprender y la experiencia de ya aprender a manejar. Bueno, felicitaciones a los, a los que no saben, Tecnomayores del Colegio Mayor de San Bartolomé, que es el colegio más antiguo de Colombia, tiene más de 400 años. Entonces, felicitaciones a, a los chicos de Tecnomayor. Y bueno, vamos con el segundo lugar, el segundo lugar que fueron los chicos de ¡Uh! Uy, uh, es un reconocido a ver. Hola Hola Sara, a ver, cuéntanos, ¿cómo fue? Eh, pues, eh, la verdad yo estuve practicando mucho y la verdad fue bastante difícil porque fue como un cambio de código, a cada rato me cambiaban el código por otro y luego por otro y, y no tuve casi tiempo para practicar bien, como un código en específico súper bien, Sara, te hago una pregunta ¿Qué edad tienes? Eh, 10 años 10 añitos y mira que le ganaste a los chicos de Premado que son más grandecitos y casi casi le gana a los de a los de a los chicos del ángulo entonces felicitaciones Sara. Este eh, cada... tú este eres, eres... la competencia y Ajá. en la primera que de tercera y en la segunda que de segunda bueno, excelente me parece muy bien eh, tu tu profe es Alain o Ronald eh, Ronald Ronald entonces un saludito ahí pues para Ronald <ríe> está de jurado sí, bueno, entonces un saludito a Ronald que está haciendo una gran labor con estos chicos de Bolívar Coding. un abrazo y bueno, felicitaciones, y ahora los chicos de Anglo, el Anglo, a ver ¿cómo les fue? Sí. en pues no lugar eh, gracias por todo, gracias por el capucho la verdad no me esperaba pues, eh, me cuesta de madre ya mis compañeros, que también se muy bien y muchas gracias bueno, ahí yo creo que Anglo se sacó la espinita, que Anglo ahorita en bípedos perdió el primer lugar en el desempate. Pero bueno, ahí se sacó la espinita, felicitaciones. Y bueno, ya, Juan, palabras finales. Gracias a todos aquellos que participaron hoy, gracias a, a los chicos allá de, del Anglo. Yo sé que hubo una logística muy buena. Felicitaciones a Tecnomayor, felicitaciones también. A Bolívar Coding, Cali, eh, a todos los que nos siguieron a través de las redes sociales estuvieron muy pendientes, estuvieron dándole mucho ánimo a sus equipos. Yo sé que pasaron cosas muy chéveres hoy, eh, la competencia como lo dije al principio iba a ser muy reñida. Aquellos que quedaron por fuera pues los animamos a seguir participando, a, aquellos que de pronto no alcanzaron a clasificar en la segunda ronda... En, tienen hasta agosto para seguir mejorando y así que lo esperamos en la segunda edición de Robo Yang Colombia 2022. Pero, cuándo será? ¿Cuándo es, Mr. Roboto? ¿Agosto qué? 13 y 14 de agosto, sábado y domingo. ¿Listo? Exactamente. Ya las inscripciones están abiertas en la página web. Ya está toda la información para que se inscriban. Eh, son los mismos retos, entonces se pueden ir inscribiendo. Tenemos hasta el 7 de agosto, tenemos un 20% de descuento para que lo aprovechen. Eh, después hasta el 7 de junio, no, hasta el 7, bueno, ya ni me acuerdo. Tenemos tres fechas de diferentes descuentos, están en, en la página web, para que vayan, le peguen mareta, tenemos 20%, 10% y de descuento y precio full. Entonces, para que se animen y participen. ¿Listo? Sí, creo que esa, eh, hasta el 7 de junio, 20%, hasta el 7 de julio el 10%, hasta el 7 de agosto el, el, es el, la tarifa eh, full bueno, Santiago, invité a jugar Fortnite pues que ahí están escribiendo en el chat bueno, un abrazo a todos y hasta luego muchas gracias, chao chao